Un aerogenerador es un aparato que transforma la energía que viene en el viento, en electricidad. Estamos llegando al laboratorio de energía eólica del INTI. Se instaló en el año 2012. Tiene capacidad para ensayar de a cuatro generadores al mismo tiempo. No hay un laboratorio similar a, con estas características en toda Latinoamérica hasta el sur de Estados Unidos eso hace bastante particular y valioso para la industria local. Aquí lo que tenemos son los equipos de medición. Lo que hacemos es registrar los datos de presión, dirección del viento, velocidad y temperatura, que son los que van a definir cuánto es la energía cinética que incide sobre el aerogenerador. Y eh, por otro lado medimos las variables eléctricas, que es corriente y tensión eléctrica, que son las que definen cuánto es la potencia generada y en definitiva la energía que va a poder aportar al eh, usuario sitio a donde esté instalado que puede tener mayores necesidades energéticas o menores. Bueno, este aerogenerador que tenemos hoy en el ensayo tiene capacidad para generar 2 kilowatts, de potencia. En este momento ustedes pueden ver cómo se está orientando en, en función de, de dónde fluye el viento y cómo varía la velocidad del viento porque por momentos empieza a orientarse en un sentido y por momentos cambia. A medida que va aumentando la velocidad de viento, va generando cada vez más energía eléctrica. Esta, la cantidad de energía que, que genera este aerogenerador puede abastecer un, el consumo de un hogar, típicamente. También se usa mucho para sistemas de bombeo, para algún consumo rural eh, productivo, para animales o para riego. Este es un aerogenerador. El aerogenerador es, eh, comúnmente se llama molino eólico. El molino genera electricidad y la, la electricidad va por tierra, de acá hasta allá, donde yo tengo la bomba. Y la bomba va sumergida y es la que saca el agua. La idea surgió porque acá, por la necesidad de agua para riego, para poder conseguir este molino, había que armar una cooperativa para que trabajara en cooperativa. Entonces, por intermedio del INTI y entre la cooperativa de energía eléctrica y el INTI, se logró traer este para prueba. La cooperativa eléctrica de Zapala tenía una intención de este, introducir la energía eólica como una fuente alternativa de, de, de, de producción de energía. ¿no? y mi chacheo reunió una serie de características en cuanto a la altura, los vientos y una serie de cuestiones técnicas este, que facilitaban que uno pensara en la, en la factibilidad digamos, de, de un pequeño parque eólico que abasteciera a, al valle. Bueno, en un tiempo estuvieron funcionando bien como cooperativa, después la cooperativa fracasó como, como todo, lamentablemente. Así, entonces, fracasó y hasta ahí quedó también el proyecto del, del agua y todo. Para mí este, habría, se, te me faltaría decisión política, alguien que, que, que emprenda de nuevo el, el proyecto y se pueda hacer realizar algo, eh, por supuesto, en conjunto con los vecinos, porque si, no, si los vecinos si no, entre nosotros no nos unimos entre los vecinos que queremos producir, que queremos hacer algo, nunca vamos a lograr nada. No es sencillo pensar proyectos eh, de transferencia de tecnología sobre todo cuando hay componentes eh, sociales en los que